caminando Pollito Pito por el campo. Cuando de pronto... ¿Dónde va tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Voy deprisa a darle la noticia. Imagínense, cuando a uno le dicen que ha pasado una cosa muy grave, no hay tiempo para andar preguntando mucho. Papá, pues yo voy también. Muy buenos días, gallina fina y pollito pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Voy deprisa a darle la noticia. Que uno lo diga, asusta. Que lo digan dos, con más razón. Pues yo voy también. <risa>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 Muy buenos días, pavo, centavo, pato, zapato, gallo, malayo, gallina fina y pollito, pito. ¿Dónde van tan tempranito? Zurra Cachorra tenía cierta mala fama y no caía muy bien, la verdad. Pero en situaciones graves, no se puede andar en esas boberías. El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Voy deprisa a darle la noticia. ¡Ay, pues yo voy también! Con tanta gente diciendo lo mismo, hundió el pánico. El cielo se va a caer, el cielo se va a caer. Todos a la corte a avisarle al rey. Que rey, a ¡Hay que decírselo al rey! ¡El cielo se va a caer! ¡Hay que decírselo al rey! ¡El cielo se va a caer! ¡Hay que decírselo al rey! ¡El cielo se va a caer! ¿Me pueden decir qué fue lo que pasó? ¡El cielo se va a caer! Yo lo veo donde siempre. ¿Por qué dijeron que el cielo se iba a caer? ¿Por no, qué? Porque... Porque... porque... Porque, pues, porque me cayó una ciruela en la cabeza. ¿Qué? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hay que creer ciegamente, en lo que diga la gente, pero si el cielo se va a caer, no seas indiferente. Hace todo lo que no se oye, y el cielo se va a caer. Hay que decírselo al rey, y el cielo se va a caer.